Muy bien. Vamos a hablar entonces a continuación acerca so de los aspectos psicométricos, unas generalidades. Esto no es un curso de psicometría, entonces no vamos a profundizar tanto en la construcción de instrumentos, en cómo se construyen y sí, y, y entrarnos tanto en la en la, en la en la técnica que está detrás de la construcción y validación de instrumentos. Vamos a hablar los conceptos generales suficientes y necesarios para poder comprender, para poder usar una prueba, ¿no? O sea, para poder usar un instrumento neuropsicológico. Entonces recuerden ustedes que los instrumentos eh, en psicología, y por lo tanto en neuropsicología, o los instrumentos que se utilizan en ciencias sociales y ciencias del comportamiento, esos instrumentos cuantitativos, pues tienen una lógica en su uso, ¿no? Son diferentes. O sea, si ustedes van a, a calibrar... Un metro, un termómetro, lo que sea, pues tienen unas normas técnicas, ¿no? Las normas técnicas para para calibrar un instrumento para evaluar el comportamiento es un poco diferente. ¿sí? Yo creo que los psicólogos ya conocen sobre esto porque todos tuvieron que ver una clase de psicometría, ¿no? De cómo se mide. Entonces, para que ustedes, y los demás personas, pues yo creo que trabajan en contextos de educación donde hacen mediciones, así sea de, de académicas, previas, evaluaciones y demás, que pues también tienen alguna, o han pasado por, o han sido evaluados en algún momento, entonces tienen alguna noción de por lo menos qué es un promedio, sí, y una desviación estándar. Bien. Primero, comencemos a hablar, tenemos una gran cantidad de... Lo que, están, lo, que, lo que hacen todos estos instrumentos psicométricos y neuropsicológicos, por, y los neuropsicológicos por ende, es, eh, son medidas del comportamiento, son medidas conductuales, son medidas de lo que hacen las personas. En realidad ningún instrumento te está midiendo ni el lóbulo frontal, ni el lóbulo temporal, ni la corteza prefrontal, dorsolateral, no, ninguno de esos. O sea, ninguno mide el cerebro. Así se, llama, así se llama batería neuropsicológica, no te mide el cerebro. Y, ahí, y eso hay que tenerlo claro. ¿Sí? Porque muchas veces como que nos confundimos y pensamos de que el, el, el, el resultado de la prueba o de la tarea que se le está poniendo a la persona es el resultado de una medición del cerebro y no es así. Es el resultado de la conducta de la persona. Es un desempeño. Es lo que hace en una tarea determinada. Y ya. No más. Ahí. ¿sí? Ya, si tú quieres usar teorías acerca de la relación con el cerebro, es otra cosa diferente. Bien. Todas estas medidas entonces, me miden lo que hacen las personas, Tienen, me, me, me permiten medir por ejemplo eh, aspectos como la cantidad de respuestas, la velocidad de la respuesta, la, la intensidad de la respuesta, eh, la, eh, la latencia de la respuesta, eh, la precisión de la respuesta, básicamente eso es lo que se mide. ¿Sí? Ante una consigna, ante una orden. Haz una línea lo más rápido posible, encuentra las figuras lo más rápido posible, ¿sí? eh, bueno. A diferencia de las medidas físicas, ¿sí? los atributos que se miden cuando yo mido el comportamiento, ¿sí? Eh, esto no existe en el mundo. En el mundo uno no uno existe memoria, atención, razonamiento, inteligencia, esas cosas no, no existen como mesas, sillas, eh, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cuando uno dice que va a medir la memoria o que va a medir la atención, uno está utilizando, son convenciones, Uno en realidad son tareas que realizan las personas y a través de un proceso convencional, un proceso de acuerdos entre personas, pues se establece que esa tarea tiene que ver con ese concepto llamado atención selectiva o tiene que ver con ese concepto llamado memoria de trabajo, ¿listo? para que lo tengan en cuenta Sí. y en últimas, pues, esas, esas mediciones, ese desempeño, eso que se hace pues, te permite interpretar lo, eh, la conducta de las personas, ¿listo? Eh, todas estas medidas están basadas en modelos teóricos todas, todas, todas, todas, todas, ¿sí? entonces, por eso el modelo teórico es más importante que la, que la medida en sí misma o sea, en realidad lo importante no es saber aplicar el, el, el, el, el, el WISC, lo importante es que tú entiendas cuál es el constructo de inteligencia que está detrás del WISC, sino pues lo vamos a ver mañana, ¿no? O sea, eh, lo importante no es saber aplicar una tarea de reconocimiento de rostros, es entender cuál es el constructo de reconocimiento de rostros. O sea, pues, eso, es la, eso es lo importante de un profesional, ¿no? Que, que entienda eh, Cómo están eh, las teorías que te permiten explicar el mundo y lo que hacen las personas. De recuerden que todos los procesos psicológicos y las medidas de los procesos psicológicos son constructos, son constructos, son convenciones entre personas y son hipotéticos. Sí, no sé si eso está claro si eso porque eso es fundamental de aquí en adelante y y ya me ha pasado que muchas veces uno dice, sí, sí, profe, es claro, y más adelante me siguen preguntando sobre lo mismo. Entonces me siguen diciendo en dos clases, profe, pero ¿por qué la inteligencia de, de tal persona? Y entonces uno se queda, pero es que la, la inteligencia no es algo que esté ahí, es simplemente lo que uno ve en las personas es su conducta y la inteligencia es una interpretación, es una inferencia teórica. Sí, o sea, las personas no tienen inteligencia. Sí. Simplemente hacen cosas y tú usas la teoría sobre la inteligencia para interpretar lo que hacen. Las personas no tienen memoria, atención, razonamiento dentro de su cabeza o en alguna parte del mundo, sino que simplemente actúan con base en su historia de vida, en su cultura y demás, y uno interpreta ese comportamiento con base en, la en las teorías de la memoria, de la atención, del lenguaje, etc. ¿Sí? Es, eso, eh, eh, eso es bueno que lo tengan en cuenta. Por eso es que una tarea se invalida, una tarea, por ejemplo, una tarea que se usaba para evaluar eh, el lenguaje hace 50, 60 años, pues ya no sirve porque eh, hace 50, 60 años las teorías del lenguaje eran otras. Ahora, son, ahora han cambiado. ¿sí? Las tareas que utilizaban para evaluar el eh, la inteligencia misma, que vamos a ver, mañana vamos a evaluar cómo hacer coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, las tareas que utilizaban para calcular el coeficiente intelectual eh, de hace, eh, o sea, las, las, eh, de hace 100 años ya no sirven para nada porque el concepto que se usaba, que se tenía sobre lo que era el coeficiente intelectual cambió, ¿sí? Tengan eso siempre en cuenta, ¿no? que la tarea está en función de la teoría, que es un constructo, que es un convenio teórico, un conjunto de creencias que se comparten entre las personas. Bueno, ¿qué tipo de medidas de comportamiento podemos...? Entonces, por lo general son tareas estandarizadas. Entonces, bueno, dentro de las medidas de, de, de comportamiento que podemos tener, tenemos... Huelga la redundancia, ya está ahora... ¿sí? Entonces, tareas estandarizadas, es decir, tareas que se, re, que se realizan de la misma forma siempre, ¿sí? O sea, con un estándar de aplicación. Cuestionarios, autoinformes y cosas por el estilo y pruebas normalizadas, que son pruebas que para las cuales se, se tiene eh, unos, unos baremos y demás. No siempre no siempre se tiene con todo, no, no siempre se cumple con todo, vuelvo a digo, o sea, lo importante aquí es cómo tú usas la la teoría y cómo usas eh, las evidencias para explicar el comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, muchas veces, da, dado por ejemplo el tipo de, de, de, de población, el caso, la edad, no se tienen pruebas normalizadas, pues no, no hay ningún problema, se puede hacer la evaluación con tareas estandarizadas o con cuestionarios o con tareas no estandarizadas, ¿sí? Lo importante es que las evidencias sean lo suficientemente fuertes para convencer a los demás, ¿Sí? Bueno, entonces la, la mayoría de las pruebas neuropsicológicas son tareas que son estandarizadas y que en su mayoría son normalizadas y baremadas para una población particular. ¿sí? Entonces estos instrumentos, en últimas, las pruebas neuropsicológicas son tareas, son cosas que se le piden a las personas que hagan y con base en el desempeño que tengan las personas en estas tareas, sí, se recolecta información. ¿Qué es relevante para medir, entre comillas, para inferir algo sobre las famosas variables neuropsicológicas? ¿Cuáles son las variables neuropsicológicas o los constructos neuropsicológicos? Atención, memoria, razonamiento, memoria de trabajo, memoria episódica, atención selectiva, orientación, praxias, noxias, funciones ejecutivas, etc. ¿Sí? Entonces, sobre eso, yo utilizo un conjunto de tareas. ¿Listo? Estas variables neuropsicológicas o procesos ¿sí? son constructos hipotéticos que se infieren a partir del comportamiento cuyo desempeño está asociado con el funcionamiento encefálico. O sea, lo que es neuro es esto, que uno lo asocia con el funcionamiento del cerebro. Asocia, ¿no? o, sea, o lo explica, pero no quiere decir que uno esté midiendo el funcionamiento del cerebro. Hasta aquí estamos claros qué es lo que, qué, en qué consisten las tareas que uno está utilizando. O sea, ¿por qué yo utilizo un rompecabezas? ¿Por qué utilizo un trabalenguas? ¿Por qué utilizo una, una, un rompecabezas? Eh, ¿Unir puntos como tarea? Pues porque esa tarea me permite a mí inferir algo sobre la atención, la memoria. Y es neuro porque esto me permite a mí explicar el desarrollo del cerebro o el neurodesarrollo. Bien. ¿Qué es una variable? En últimas, pues una variable es cualquier cosa que puede tomar un valor. ¿sí? Eh, y en este caso, pues más, eh, pues, puede ser la edad, la, bueno, el sexo y demás. En este caso nos interesa eh, eh, la, cómo la conducta o el desempeño el, de los niños puede, puede ser valorado, puede ser evaluado y cómo esto me habla sobre el, el desarrollo Psicológico, neuropsicológico y demás del niño, ¿sí? Bueno, las variables según escala, pues tenemos unas variables cualitativas que especifican una cualidad, ¿sí? Entonces, alto, bajo, bueno, malo, ¿sí? Y dentro de estas tenemos las variables nominales, que pueden ser, que siempre son categorías. Y aquí pueden ser dicotómicas o policotómicas. Dicotómicas es cuando solamente tienen dos categorías. Hombre-mujer. ¿sí? Alto-bajo. Bueno-malo. ¿sí? Correcto-incorrecto. Esta es de las que más se utiliza en neuropsicología. Pero claro, uno la vuelve, uno la vuelve con, eh, numérica. ¿Cómo la vuelve numérica? Le da cero... A incorrecto y uno a correcto. Pero es una, en el principio es una variable categorial, ¿no? Lo que tú estás hablando, lo que tú estás calificando es bueno, o sea, es correcto o incorrecto, bueno o malo. ¿sí? Policotómicas. Entonces, cuando eh, tienen diferentes categorías, por ejemplo, lugar de nacimiento. Pueden tener diferentes categorías. Ordinales son categor... Estas nominales, estas de acá, no tienen un orden. O sea, haber nacido en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, en ¿sí? Santander, bueno. no tiene una organización. Yo no puedo darle el valor de 1, 2, 3, 4 al lugar de nacimiento, ¿cierto? ni Bueno, bueno y malo sí, pero... Las ordinales son aquellas que se pueden organizar en una escala ascendente, descendente, ¿no? Entonces, por ejemplo, leve, moderado, grave, ¿sí? Uno, dos, tres. O sea, muchas veces, por ejemplo, uno, uno organiza la respuesta de acuerdo a eh, incorrecto, más o menos, y correcto. Entonces, le da uno, cero, uno, dos, ¿sí? Muchas veces. Y eso, pues, lo convierte en una escala, algunas veces, de tipo laica, like, o escalas nominales, ordinales, ¿sí? Eh, Likert y dentro de las variables cuantitativas, eh, pues tenemos aquellas que se expresan en cantidades entonces tenemos variables discretas separación por, eh, por ejemplo la cantidad de hijos 1, 2, 3 o sea que tienen un número la separación de los valores o son sea, en números enteros y continuas Aquellas que pueden adquirir un valor en un intervalo, ¿no? Entonces, básicamente, velocidad. O sea, tú no puedes tener 8.5 niños, ¿sí? Pero sí puedes correr a 8.5 kilómetros por hora, ¿sí? Y aquí es, por ejemplo, el peso, el tiempo. es casi todas las, por ejemplo, siempre cuando utiliza tiempo de reacción, tiempo de respuesta, ¿sí? Está utilizando una variable continua. Y dentro de, la, de, de estas variables, pues tenemos de razón y de intervalo. En la variable de razón no hay, eh, hay cero y en el intervalo no hay cero. ¿sí? Entonces, todo, no hay un cero fijo no que organice, que me, que me, que me centre la escala. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando uno mide el, el CI. En el CI, tú no tienes CI cero. ¿Sí? Nunca. Bueno. Otros componentes. Entonces, ¿Esto de las variables está claro? Entonces, recordemos, ¿qué es lo que uno mide en el comportamiento? ¿Qué es lo que uno está midiendo? Uno está midiendo, por ejemplo, uno puede medir... Eh, la latencia la latencia es el tiempo que toma en ocurrir una respuesta ¿sí? se puede medir la velocidad de la o el tiempo de respuesta bueno la, la, la, la latencia se puede medir eh, la velocidad sí entonces cuántas respuestas hizo por una unidad de tiempo entonces por ejemplo el número de palabras en un minuto ¿sí? como una prueba de fluidez verbal entonces yo te digo dime todas las palabras que se te ocurran que comiencen por la letra f eso sería velocidad, ¿no? Fluidez. Profe, tengo una pregunta. Dime. Qué pena, qué pena te interrumpo. Es que me, me hiciste acordar algo. Hace poco estábamos buscando una prueba que nos evaluara velocidad de procesamiento. Hasta donde yo sé, no hay una que evalúe velocidad de procesamiento directamente. Pero tú mencionas ahorita la de fluidez verbal, ¿la podríamos usar para mirar esa velocidad de procesamiento? Y estandarizarla, por decirlo así. Es que depende el constructo de velocidad de procesamiento ¿sí? eh, ese, ese no es un constructo tan claro es un constructo que lo utiliza más el WIS o lo utilizaba el WIS no me acuerdo si en el, la, la, la quinta versión todavía se mantiene esa subescala esa, es, ese, con ese grupo de, de variables ¿sí? entonces ¿a qué te refieres con velocidad de procesamiento? Digamos esa capacidad de respuesta eh, inmediata que a veces vemos en los niños, lo que hablamos la vez pasada, a veces vemos que no es una dificultad de pronto de que no entienda el proceso, sino de que requiere más tiempo para, para llegar al proceso o para desarrollar la actividad. Entonces, cuando nosotros nos llegan niños a consulta, eh, podemos ver que a veces son procesos atencionales, podemos ver que son procesos de memoria, pero, pero en muchos es... casos han sido procesos de, de ese tiempo que tarda en emitir una respuesta. Entonces ahí estarías hablando de eh, la, la latencia, sí. Todas las pruebas, todas las, habilidades, todas las que pruebas, que, la, la, la, la, todas las pruebas que evalúen eh, tiempo de reacción serían pruebas de velocidad de procesamiento. Okay. El constructo que estaría, pero es que no sé, no sé. A mí ese constructo no me gusta. No, <risa> no, no me parece, no me parece un buen constructo y no me parece un constructo útil. Okay. Primero puede ser que la, los niños impulsivos tengan bajas, bajos tiempos de respuesta a costo de eh, la precisión. Entonces, volvemos, tú puedes evaluar la latencia, el, o sea, el tiempo de respuesta, o puedes evaluar la precisión. Hay que mirar en qué medida, que eso sería el concepto de fluidez. El concepto de fluidez se mide la cantidad de respuesta, o sea, no... Tú puedes medir el tiempo de respuesta y calcular la cantidad de errores. Y si el tiempo de respuesta está asociado con una alta cantidad de errores, hay baja fluidez. ¿Sí? Sí. Y así, por ejemplo, se miden... Hay algunas mediciones de, eh, por ejemplo, análisis de texto, de comprensión de texto. ¿sí? Entonces, se mide qué tantas palabras se puede leer por minuto y qué tanta comprensión o qué tantos errores se emiten en... ¿sí? En, en algunas unidades de, de lectura. Y ahí más o menos se hacen unos cómputos. Pero yo no creo que esto sea una habilidad general. O sea, yo no creo que exista una habilidad general o un... Sí, que se llame velocidad de procesamiento. Estos son de esos tipos de constructos que son legados de estas teorías computacionales que en la actualidad están siendo bastante revisadas. Sí, entonces, para, por eso te preguntaba, ¿para qué quieres medir eso? Eh, no sé si de pronto eh, sea mucho más, más útil otro tipo de, de consideraciones o de teorías acerca del desempeño de los niños, ¿sí? Porque no todo. Otra cosa que es un problema y es que muchas veces se piensa que la respuesta más rápida es la más eficiente, ¿sí? Porque estamos como una lógica de la producción donde se nos pide producir muy rápidamente, ¿sí? sí Digamos que lo que nosotros, bueno, o, o digamos lo que yo he intentado buscar es identificar cuándo no es otro proceso, de pronto cuándo no es memoria, cuándo no es atención, porque a veces tendemos a hacer, o, o sobre todo en los, en los colegios los profesores tienden a decir, no, es que no se aprende nada, de esa memoria es súper mala, no, es que no atiende y no sé qué. Entonces yo, es como más por descartar esos procesos y entender que de pronto es esa habilidad de no poder emitir una respuesta en el tiempo que se espera. Yo comparto lo que tú dices. Eh, a veces las respuestas más rápidas no son las más precisas o no son las más hábiles sino es como poder entender eh, la particularidad de ese tiempo de respuesta que necesita el chico para poder llegar al proceso y que no quiere decir que su memoria esté afectada o no quiere decir que su atención sea bajita como lo dicen o que no comprenda la instrucción ¿no? sino que requiere de pronto más tiempo para hacer ese procesamiento de la información yo creo que bueno uno, no creo que exista una capacidad general que se llame tiempo, eh, velocidad de procesamiento. ¿Sí? Desde, mi, desde lo que conozco en neurociencia cognitiva. ¿Sí? Yo creo que, esos, que esas, esa, esa, velo, eh, eh, esa velocidad, la respuestas depende del tipo de procesos, modalidad o tareas que se estén desempeñando. ¿sí? Pueden haber personas que respondan muy rápido a nivel verbal Pueden haber personas que respondan muy rápido en tareas visoperceptuales. Pueden haber personas que respondan muy rápido en tareas de memoria. Y hay personas que pueden necesitar también más tiempo en cada una de esas tareas. O sea, no hay una... O sea, no... Cuando uno ve que hay Exacto. un crecimiento general en todas las tareas, no estaríamos hablando de una velocidad presente, estaríamos hablando de una discapacidad general. Algo mucho más global. ¿Sí? Pero entonces no lo no veo como una no lo veo como algo de dominio general, sino de dominios específicos, o sea, como que cada tipo de, de, de, de, de, de, de función o de proceso puede tener ese tipo de velocidades, ¿sí? Eh, y eso depende muchísimo de... Bueno, puede depender enormemente de la organización cerebral, pero también depende muchísimo de, el, de la automatización, ¿sí? Hay tareas que son más fáciles automatizables, hay tareas que no son tan más fáciles automatizables. O sea, te entiendo hacia dónde vas, pero pues no sé, o sea, no sé. Yo, no, no, no, pero ya me respondiste. La única no querías, la has encontrado. Es la respuesta corta. el punto? Una no, no, no igual el punto. Necesitas tareas por dominios específicos y lo que tú, el indicador que vas a tener, y acabas acá vas dos indicadores. Uno va a ser de cantidad de respuestas por unidad de tiempo o de latencia. Alguna de las dos puedes usar. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Y la segunda que vas a usar es precisión. Y vas a sacar un cómputo, que va a ser cantidad de respuestas, o sea, ese indicador de velocidad sobre el indicador de precisión, o al revés, y ahí te, y ahí te va a dar un índice de, de, de fluidez o de, o de velocidad de procesamiento, pero no en general, sino para, por ejemplo, a nivel visomotor, a nivel fonoarticulatorio, a nivel... Eh, mo, eh, eh, por ejemplo, y lingüístico. Yo sacaría por lo menos tres indicadores. ¿Sí? Que si miras, más o menos, eh, eran las subescalas que componían el indicador de velocidad de procesamiento en el WIS 4. ¿Sí? Que era la de, la de claves, la de eh, búsqueda de símbolos, etc. Bueno, sigamos entonces ahí. Eh, lo, al, desde aquí lo que está diciendo con las variables que se pueden medir. De esto pueden medir. De nuevo, la precisión es la respuesta con base en unos criterios de, de, de, de, de, correct, de, de, de lo correcto, ¿sí? de, de la respuesta esperada. Sí, Entonces, tú tienes una respuesta que emite el niño y una respuesta esperada. Y si la respuesta espera, eh, que emite el niño no se ajusta a la respuesta esperada, pues se toma como incorrecta, ¿no? Y eso se puede calcular. ¿Sí? se le pueden dar pues valores de 0, 1, 1, o depende, 0, 1, 2, por ejemplo. Nivel de abstracción, como en las pruebas de vocabulario. Velocidad, en términos o de latencia, o en términos de cantidad de respuestas por unidad de tiempo. Eh, y yo creo que más o menos ese es el tipo de, de conductas que se evalúan, ¿no? Entonces, de ahí se pueden hacer estas evaluaciones que yo les muestro acá. Bueno, ahora sí, con, con este tipo de desempeños que, que estamos hablando sobre definiciones, bueno, y demás, pues, es, existe una teoría clásica que se llama la teoría clásica de los test, entonces, entonces, sobre, sobre es, esta teoría, entonces, se, se, se, se, se tenía el presupuesto de que para evaluar un constructo, una función, principalmente por eso salió de las pruebas de inteligencia y de personalidad, entonces teníamos el constructo inteligencia o el constructo personalidad, y para evaluar ese constructo, pues, necesitamos diferentes reactivos, o ítems, o tareas, o cosas que hicieron las personas, o responder a cierta cantidad de preguntas. Entonces, en la respuesta, la sumatoria, o la, el cómputo, ¿sí? El cálculo de cada uno de esos reactivos, o de esa, cada una de esas preguntas, o cada uno de esos desempeños individuales, te iría a construir el desempeño global, que sería eh, la inteligencia, o, el, o el, el, la personalidad, ¿Sí? Es, esa es la teoría general de los test, la teoría clásica de los test. ¿Listo? Y eh, Casi todas, por no decir todas, las, las pruebas neuropsicológicas están basadas en la teoría clásica de los test. Más o menos, desde la década de los 90, principalmente en los 2000, va a surgir una teoría eh, alternativa, dado que esa teoría de los test pues, no funcionaba tan bien, y entonces es la teoría de respuesta al ítem, donde, pues... Eh, la, la idea es eh, agregar, o sea, pues tratar de, de generar unas curvas para la respuesta a cada uno de los reactivos y cada uno de esos reactivos pues, basados en los componentes de los constructos y con unos este, estándares eh, estadísticos ir construyendo pues estas, estas evaluaciones, ¿no? Eh, esto es como lo que... Ha, están actualmente, actualmente la mayoría de las pruebas están construidas con una combinación entre teoría de los test y teoría de respuesta Litten. ¿Sí? Bueno. Ahora sí. Características, entonces, algunas características de las pruebas. Las pruebas neuropsicológicas, entonces, siempre... Uy, se nos fue el tiempo. Vamos a dejar hasta acá mejor. Mañana continuamos.